Bienvenidos a Toxic Game Channel, yo soy Tox Gamer Aquí para el canal estamos en Far Cry 5, estamos con Sharky. ¿Hueles eso? Es el olor de la victoria ¡Y el de mi culo! ¡Joder, qué gusto da respirar sin gozo! Y esa fe, y... madre mía, qué cosa más macabra al final esa loca, vamos a buscarla y vamos a matarla bueno, venga, estar que vente conmigo déjate de rollo tú vamos a llenarnos aquí de munición no, no hace falta vale, vamos un coche ese coche bueno, quería hablaros gente, familia sobre lo que está pasando y lo que está ocurriendo sabéis que hizo un vídeo el otro día hablando sobre el de Lasosview y durante todos estos días qué creéis pues eso todos sí, no, todos todo, todos lo habéis vivido ¿no? Eh, un montón de gente atribulada llamando homófobos a los otros eh, me han bloqueado ¿no? pero bueno me siento hasta hasta Agradecido y todo, digo, Ya Si no sois capaces de mm, entender, no, ya, ya no digo, ya de, de, de, de entender de una cosa tira. tan sencilla, es como si cogieran y te una... tío, naturaleza colgada en la pared y sin salir de casa. No jodas, el interés de Martí está llorando, tío. ¿Ya está? ¿Lo ves? ¿Es un arma. ¿Eh? ¿Que si ¿Es que? No sé. Da igual. Bueno, vámonos. Eh, eh. Uh, ahí estabas. Perra del demonio. ¿Dónde ¡Está ganándonos! ¡Mierda! ¡El juego se extiende! ¿Dónde está el oso? ¿Tío? ¿Dónde está el oso? Mierda, estaba ahí abajo, ¿no? me está rodeando! ¡Dios! ¿Cómo se dice Taloso. Estaba ya medio piambre. Mejor lávate las manos de cuerpo, si acaso ya sabes que son. Voy quemar todos estos putos cultivos. Drogatas. Ellos A partir de ahora no los vamos a llamar ya santitos, los vamos a llamar por su nombre, los vamos a llamar ofendiditos. La secta de los ofendiditos. Fijaros, ¿eh? Increíblemente... Hostia, Perdona, Charlie. Lo siento. Que todos los cultivos, me da igual. Voy a acercarme por aquí. ¿Qué pasa? Debería haber más insectos Eso ya tengo una baraca ¿Ah? que contar y sí, ya de ver... Ay, que, que vaya para mí que me, venga por mí anda ve para por mí es que el fuego el fuego es como la inteligencia artificial lo que hace es que el fuego te persiga y, y, y hace que no actúe de una manera natural en ¿eh, verdad Bueno, igual. Supongo que dejé el colegio Antes de que me enseñaran a manejar estos barrones Casi no sales de esa no tienes ni puta idea de la vida. Y además se va a acabar el mundo Ese puto loco de Joseph Tiene razón, así que <risa> los Eso es un cervo Un se ciervo se por sale. ahí, ¿no? Y luego los adenistas. ¿Qué será después? Oído algo otra vez Me cago en la leche A los santitos. Yo he visto Ellos un cierre Atacan un poco y vuelta a empezar. Qué ganas tengo de acabar con esto. Hey, mira que hay algo. Dinamita, munición. ¿Qué estarían haciendo aquí? Bueno, amigos, como bien dice el vídeo, vamos a salir a pescar. eso por descontado en Far Cry 6 eh, patina más eh Far Cry 6 te baja toda la colina entera eh tiene que pararlo y todo ¿no? a ver por dónde estamos vamos a buscar un río tengo ganas de pescar es una buena hora Uh. Voy a darme un paseo, cubre. ¡Me así, ¡Ah! Estoy poder. hemos liado Ay. mira tío. tenemos un buen río No hey, puede ven para acá Uy. pero mira qué sitio más bonito está ¿eh? con su nubecilla tóxica Ahí. nos vamos muy bien ahora recogemos eh. no, hacia dos cerca ese es el punto. Y al viernes. Ahora. primera, lo que te tengo que sacar. Ven, aquí anda. Una trucha arcoiris de 12 libras. Perfecto. La por ahí. Coge, no lo coge, todavía, venga. Mira, encima todos se acercan unos putos ofendiditos walks. Justo cuando he pillado a uno. Y bien. Y bien gordo. Estás resistiendo, eh. Esto, bueno, sea, esta trucha la batalla, pero no la guerra, a prepararse para la siguiente ronda. Se ha ¿Cuánto ah. pesa? 12,57, pues pesaba menos que la, que la otra. Ahora vamos a matar a, a Santitos. Ese se ha quedado ahí, Dios sabe por qué. Vaya, esto está muy alto. no pasa por, por la se nube se se tóxica. Se Joder, cómo te pones, eh. En un momento. Bueno, no abusemos mucho, no, no abusemos mucho de esto. Que la tía, la otra está pilada. Eh, el agua está contaminada, ¿eh? Vamos. Cúbreme mientras me desplazo. Mira, lo mejor es que nades lejos de la nube. Ha llegado hasta aquí y ha tenido que subir para arriba. Oye, este para acá, coño. No, nada. A ver. Veo al objetivo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? un abrazo a ese tío. ¡No quiero morir hoy, 200! ¿Están recuerda solo vamos a tener paz después de un montón de guerra y que el volador un tipo encantador mira esa nube ¿Ves esa nube está es una nube es un pedo walk es un pedo de los que se tiran los woks, es como una especie de pedo de arco iris Dame caso. Con balas. Todo se puede con balas. ¿Sabes, manejar Sí. ¡Abajo! ¡Allí está el objetivo! Vamos a dar caña. Somos un blanco fácil, gente ¡Arranca! A ver, ahí, ahí. ¡Trancito! lo tienen tomado los antiguos, los ofendidos bueno venga viaje en quad ¿Estás tú? ¿Estás bien? Estás increíblemente bien. Ni siquiera yo debería de estar vivo, pero bueno. Vámonos aquí. ¿Qué dice? ¡Mirad al oeste! ¡La ayuda llega desde allí! ¡Ploma a los hijoputas! ¡Ya va tú! ¡Lo tengo a la vista! Refuerzos acercándose desde el norte. vale ya me llevo el dinero wow hay dinerito vale ya lo veo he cogido los bigotes. ningún ni, cómic ni nada no De... Si tal que me ayuda, ¿eh? Los Lo no, menos, ¿eh? Ahí está, muy bien, muchas gracias. Mierda, he fallado. Pues no me falles más. ¡Me están machacando! ¡Blanco habitado! ¡Me desangro, gente! ¡Bomba en camino! Has hecho a mi amigo Charky. A la voy Charky, no te mueras. ¿Ha desaparecido su cuerpo? ¿Seguirá vivo o no? Pues ya hemos tomado un asentamiento más de los santitos. Cada vez queda menos para que Faith se enfade. Y, y he, he matado a uno de segunda sus hermanos ya así ahora que... que está en manos de los Pumas podremos ponerla en marcha y luego usarla para reponer combustible buen trabajo novato menos mal que nos ayudaste mira me da tanto coraje que me llamen novato con... cuando deberían de poder decirme, elegir el nombre o algo así yo qué sé pero es que ya no, no, no se lo conciento. O sea, cuando venga el fin del mundo nos veremos. ¿eh? Gracias por deshacerte de los sectarios. ¿Puedes hacerme un trabajito? ¿Por qué? ¿Qué cuya eres tú? ¿Trabajito de qué? A ver. Los santitos nos han dejado sin gasolina. Nos han vaciado los depósitos para llenar sus camiones cisterna. Así ah, que ya, necesito que les robes uno y lo traigas Solamente a hay a una tú. gasolinera una y en está en al otro lado del, del mundo. Y bajando por la carretera. Si queremos levantar esto necesitaremos combustible. No Nosotros defenderemos la parada de camiones. Tú traenos la gasolina. Bueno, pues tenemos una nueva. Una nueva. Es la leche. Eh, de yo trono. no soy de aquí. Ustedes os habéis dejado controlar. Tienes que Creo probarlo que no. El mejor, El mejor de juego de todos. Nada como la autosuficiencia Adiós Ellos quedáis cabrones este es, que es difícil orientarse por aquí Gracias por lo que has hecho Ahora acaba con Joseph No dejes que nos arrebaten Ahora futuro. acaba con Joseph ¿no? Vale, muy bien tú, no, tú, tú te quedas ahí, ¿no? Así, mirando eh, al vacío. Vale. Yo, yo me encargo de ellos. historias ¿no? sobre ti, pero no pensé que fueras real. ¿Cómo que has escuchado? O sea, ¿has escuchado historias de mí y todavía me llaman el novato? No merezco un puto nombre en este juego. y a la mierda. Me voy. Asco de gente, pueblerinos mamones van a perder y lo saben eh, este mola más este este coche mola más a ver qué hay por aquí bueno primero me he llevado algún sí, mira eh. que vas conmigo por lo menos ven bien venga me voy a la arma montada a ver dónde está el cabrón este se montará en el coche o no bueno mientras tanto voy a elegir donde lo que vaya aquí de disparar pero cuando estaba de siete meses el doctor corta rollos dijo que lo mejor sería que dejara de practicar con armas de fuego no como tus ¿Cómo? es que los médicos son unos agua fiestas bueno vender ¿sí que no vea Oh, mierda charky por lo menos tendrías que llegar ahora es el momento de que llegues de que se note la utilidad de, de, de, de tu de tu imagen y presencia ven corriendo ya o sea ven corriendo por favor charky te lo pido que para eso te me he gastado no es hora de morir te necesitamos me he gastado puntos de habilidad nada más que para que venga. así que no, no me no vengas con y esto Qué bueno. Pero vamos a cargarme. Ahí está, perfecto. Esto no le ha gustado nada a Faith, seguro. ¡Ah! ¡Esas tenemos! ¿Dónde te escondes? ¡Lo virgen! Sí, tíralo. Voy a Los camiones y los para Ay, el Por todo el condado de Hope Si destruyes todos los que veas será perfecto Si esos tipos están fabricando algo Que mata a la gente Bueno, se merecen la muerte que les caiga encima No sé ¿Cómo? si me entiendes O sea, me estás diciendo que nunca has pasado por esta Ahora guerra contra las drogas O sea, ¿qué creías que era esto? ¿Tulipanes? Esto es... Oh, Dios, ¿Creían que era tulipanes o qué coño? ¿Estáis de coña ¿De verdad? Mira, no me creo. No, no me creo yo tampoco. Ni a los santitos. Pero es que tampoco me creo esa versión de. ¡Ay! Es que no lo sabíamos. Coño, mirad. Pedazo de campo. Se ah, te tenéis al lado de la caletera. y es que tampoco lo. No. No se han ido ahí, ahí, ahí, a la mitad de la montaña y a, a, a, a cultivar, no, no, sino ahí, al lado de la carretera. Hombre, yo creo que esas cosas se notan. Digo yo, vamos, pero bueno, ¿quién soy yo? En fin, amigos. Hostia. Es hora de hacer números. Los políticos ¿Cómo? debaten un apuesto sobre la gasolina por el calentamiento global. Herr Druckmann, candidato a la presidencia, afirma que se trata de una conspiración para recaudar impuestos Vamos para allá. y que no hay pruebas de que el calentamiento... Entonces voy a encontrar con algo ya. Mira cómo bailan los santitos. Aquí están los santitos. Recoge carne de animales astados, atropellados si sí, se encuentran ahí pues no sé qué quieres que te diga Bueno, una cosa sí que es cierta. Y esto lamentablemente está ocurriendo, eh. Y es esta polar ¿Cómo le dicen? Polarización de, ¿no? de la sociedad y todas esas cosas que se suelen decir. Y sobre todo una cosa muy importante. Yo creo que que para es mucho más importante que que todo porque al final si el objetivo es el que se dice están yo creo que están consiguiendo todo lo contrario están la gente así no cambia en el mundo y si lo cambian lo cambian para mal no es bueno ningún tipo de radicalismo por eso hoy me pongo a pescar Venid, venid, venid, pequeñuelos, es fácil. Ahora tenemos que cansarlo un poquito y ya tenemos una cruz arcoiris. Esto ya no es el de Hope. Creo que Faye está por ahí. Pero bueno, amigos, vengadores, nos vemos en el siguiente programa. Esto es lo que hace el fanatismo. Y nada más. Hasta la próxima, amigos.